Del tercer bloque y ya estamos con nuestras próximas invitadas a quien también vamos a recibir con un cálido aplauso, nos acompaña Chani de Gaetano, uh -huh. ella es pediatra neonatóloga y presidenta de la asociación Red de Manos Unidas y también Norma Pérez que es integrante de esta asociación que trabajan a full ayudando uh -huh. es este Semana uh -huh. del Parto respetado, es por eso que estamos con las chicas que hoy nos visitan, bienvenidas, ¿cómo gracias están? nos gusta Bien, tenerlas acá No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos difundir en esta semana la importancia de las redes informales, como le estaba comentando, para sostener uh -huh. esta propuesta del parto humanizado respetado, uh -huh. en donde nuestra ley provincial, que es la 8.130, incluye nos, muchos avances sobre la ley nacional y fundamentalmente el apoyo prenatal, uh -huh. el control a, a, a la salud sexual, eh, la, la información necesaria para las madres. El, la, la obligatoriedad de hacer cursos prepartos. O sea, uh -huh. yo creo que eso es, es algo que la comunidad no conoce y uh -huh. realmente a veces, a veces asisten a los controles prenatales simplemente para que le llenen la libreta de salud mm. y claro. no saben de la importancia y la obligatoriedad que el Estado tiene para darle uh -huh. información y educación. Por supuesto. Y un poco yo quiero resaltar ¿Por qué te, te comenté que era importante destacar en esta semana del parto respetado las, re, las redes? Porque el año pasado la Fundación Provida y el municipio de Luján estableció con nosotros, la Fundación Provida nos hizo una donación importante de estufas uh -huh. para los bebés, estufas halógenas, porque el, hablando del ambiente y, y el reciclaje para ¿no? evitar la contaminación, nosotros uh -huh. sabemos que eh, en el invierno eh, las estufas consumen oxígeno, si usas alamandra bueno. consumía oxígeno, si usas gas consumía oxígeno, en cambio las estufas halógenas no, no consumen oxígeno uh -huh. y el hecho de la cuna es el espacio esperable para que un bebé tenga identidades del claro. momento supuesto. de nacimiento. En esta red que hicimos con eh, la Asociación de Hermanos Unidas y el municipio de Luján y Provida, eh, tu mamá, eh, lo quiero nombrar porque ella dice que no es activa, y es sumamente activa, de Merendero Renacer, eh, se acercó a nosotros solicitando la cuna y nosotros uh -huh. dijimos que la cuna era nuestra obligación porque era un convenio uh -huh. con el municipio y las estufas era una donación que nos había hecho prohibida realmente para la gente en situación de riesgo. Claro, ustedes se encargan de contactarse con los municipios, organizaciones sí. más grandes bueno. y destinar todas claro. esas donaciones. Y también aprovechamos Ajá. esta oportunidad... Porque no estamos con, con todos los municipios. Hemos ido claro. y golpeado las puertas a muchos Ese municipios. Zoom, sí. claro. Y la estufa, por favor. Uh -huh. Teníamos una reunión el otro día con 15 madres. Ninguna tenía estufa para su bebé prematuro que se Está va a ir después de tres meses de... Claro, en este contexto ya de invierno claro, prácticamente. No. O sea, es como una necesidad de que la sociedad se comprometa con la población, que la ley del parto respetado uh -huh. provincial... Tiene muchas ventajas sobre la ley nacional, porque incluye también cuando un bebito está en situación de riesgo, la información a los padres, el ambiente de uh -huh. la privacidad. Los padres a veces están acostumbrados, dicen, nos atendieron en el pasillo, nos dijeron que nuestro hijo tenía en un pasillo, no es el lugar para no dar una información no, claro. que tiene que ver con la vida y el futuro de ese bebé. Uh -huh. O sea, bueno, el sentido de comunicar las redes tenía que ver con esto y agradecerles a ustedes que nos permitan difundir esta tarea. Por supuesto, pero nosotros eh, más que encantados de poder compartir esta información. Pero yendo puntualmente a, a, al término, parto respetado. Cuando un parto no es respetado, ¿cuáles son los derechos que se ven vulnerados? Bueno, tenemos que la experiencia, sí. sobre todo. El parto respetado quiere decir la mm. dignidad de la mujer y la familia que la acompaña, quien ella elija uh -huh. que la acompañe, porque uh -huh. se acepta la diversidad, nuestra ley también contempla la diversidad, uh -huh. entonces, eh, sea tratada dignamente, sea protagonista de, uh -huh. su, de su situación de vida, no solamente en el parto, en el embarazo, uh -huh. también en la... No incluimos en la ley, pero yo lo agrego ahora con mi uh -huh. experiencia, en, la, es, eh, en el proceso preconcesional, el derecho a sentirse que... La elección es propia, uh -huh. a empoderarse con esta elección que le hace sentir un proceso en la vida que es irrepetible. Tenga un hijo, tenga dos o uh -huh. tenga varios hijos. Cada situación de embarazo es un proceso que a la mujer le enaltece desde el humano, nos uh -huh. enaltece a la sociedad porque una vida nos, uh -huh. pro, nos, nos, nos hace crecer en, en cuidados, en armonía y en solidaridad con el uh -huh. otro. Y es un bien de la sociedad en pleno en la medida que aporta descendencia. Por supuesto. O sea, y, somos... y, no es, y no es nada sencillo, porque uno dice, bueno, traer un niño al mundo, sí, suena fácil, uh -huh. pero no, una no. mujer sola no puede, necesita no. de esa red de contención, ¿no? Cuando yo te escuché hablar con respecto al banco de leche, porque y dijiste muy bien que algunas mujeres no pueden dar de mamar, uh -huh. Y hay que comprender que hay mujeres que no pueden, uh -huh. que no pueden desde lo emocional uh -huh. o porque han tenido alguna cirugía, no hay agalactia completa, uh -huh. pero cuando no pueden desde lo emocional, la sociedad debe reforzar un apoyo claro. y si no lo acompañar, pueden y si no donantes, lo pueden acompañar, además. claro. Sostener a esa madre que no puede eh, Sería ideal el banco de leche humana Para toda la población ¿Todo? Que no hubiera 400 donantes como dijiste claro. Sino que hubiera de 25.000 mil partos al año Por lo menos eh, 20.000 mil donantes al año claro, fíjate, Porque eso podría porque darse qué, qué disparejo que está claro. este número ¿no? 100% este, Hay situaciones de, de maltrato También se me ocurre bueno, de Mucha hoy... intolerancia con la mujer Que está yendo a hacer una consulta Preparto o la mujer ...está en trabajo de parto... ...una situación tan vulnerable... ...bueno, nosotros eh. hemos trabajado... ...del Hospital Lago Maggiore toda la vida... ...para el, el, el concepto de maternidad... ...centrada en la familia... Uh -huh. ...o sea, el, el permitir el acceso a la familia... ...el parto respetado... ...es un proceso... ...hay distintos niveles... como ...es la diversidad también... ...hay servicios en donde está el compromiso... ...en donde el lugar de la madre está... ...en donde el protagonismo de la madre está... ...y depende de las, de las actitudes personales... ...o sea hoy la violencia obstétrica lo que la mujer sabe que la puede denunciar Bien. O sea, no podemos decir que no la haya, uh -huh. pero no podemos culpar si no tenemos denuncia. Claro. Y la única forma de Bien. crecer en esta información y también que el, el que está dentro de un servicio de salud no se sienta protegido por el Estado uh -huh. o por el servicio al que representa, sino claro. que sepa que la mujer tiene derecho. Si no bajamos de esta información, estas situaciones no van a cambiar. Perfecto. O sea, ¿Qué tipo de situaciones se consideran violencia en la obstetricia? Bueno, no violencia no obstétrica. Cuenta? yo te voy a... Re, para no eh, jugar con el presidente te voy a re, eh, este, referir a, la, a lo que yo recogí de las madres uh -huh. cuando trabajaba en el hospital sí. o cuando iba a los centros de salud porque yo... Trabajabas en el Lago Mayor. Sí, pero yo fui uh -huh. evaluadora, de, me formé en evaluación de servicios, o sea que no solo he, he evaluado servicios en Mendoza, sino que también he evaluado en San Juan, en La Rioja uh -huh. y en San Luis. Y te puedo decir que en todos los lugares la violencia es por en no mirarla... Es la primera situación de violencia, en no hablarla por su nombre, mm. en no darle una silla a ella, en claro. decirle cuando va con el acompañante, cerrarle la puerta del acompañante, o te voy a describir una situación dolorosa. Sí. Pero la escuchó tantas veces, mm. en donde le, le decían a la... subite a la camilla, no puedo, subite a la camilla, es, siento que mi bebé va a nacer... Subiste a la camilla y más de una vez el beber nació en el paso de que la madre oh, tenía claro, que subirse a la camilla Fíjate en el trabajo de parto. O sea, esto Tremendo. no te estoy diciendo ni de lugar y tiempo, te estoy diciendo que son, uno no te, se tiene que someter a un mandato. Lo que la mujer tiene que saber que que es protagonista. De su identidad y su derecho, su, que su cuerpo tiene que ser respetado, uh -huh. Uh -huh. nunca violentado, ¿no? Qué importante. Esto bueno, no, Norma la uh -huh. ha venido a acompañar a, a Chani, que es la presidenta, pero no la queremos dejar afuera. Ella dijo, vengo bastante tímida, dice, pero sí. yo, yo vengo mucho. a acompañar, así que nosotros la vamos a hacer hablar. La verdad que escucho a la doctora y es un gusto escucharla a ella. Por supuesto. Por, por su conocimiento, más que todo. Pero es necesario que sean cada vez más personas como ustedes las que se suman. De manera voluntaria, ¿no? Y desinteresada Desinteresa. a colaborar ustedes. Todo, todo hacemos. Uh -huh. Y lo que Estamos hiciste en la muchas. pandemia, cuando nadie venía, con, la mochila, con, con las mochilas, sí, Con Hacíamos, la, la gente ha donado ropa para bebé. Ajá. Ajá. La gente que ha tenido las mamás su ropita de claro. bebé prematuro, que ya no la ocupan. Y la donan, por supuesto, limpiecita. Y armamos mochilas. Oh, y se la llevamos a las mamás que claro, están en negro. La mochilita para uh -huh. que cuando o ya que vayan necesito, a, la, a irse a la casa la tengan casa. todo eso. Y todas las mamás muy contentas, porque la verdad que oh, van bien completitas, con sus sí, pañuelas. Los pañales, ropita impecable. Me imagino y, que siempre se necesitan donaciones y que la siempre, gente, como decía Clarita, siempre, se siempre. sume y colabore y si sí. quizás no pueden con tiempo, pero sí con elementos claro. materiales, tangibles, como es la ropa en este caso. Sí. Los pañales. Los, los pañales. pañales. Que están <risa> carísimos. Tan carísimo. Un cochecito, un colchoncito, un claro. todo para lo que vean. Para clarísimo. el bebé viene bien. Y qué lindo que ustedes y, y encuentren como esa satisfacción, eso que las llene claro. eh, en la solidaridad, ¿no? Y que puedan contagiar a que cada vez más personas... ¿Se puedan sumar? ¿Cómo es en tu caso, por ejemplo? Bueno, la verdad que... ¿Qué te motiva, tener, digo? A... Claro, queremos también sumar más socias uh -huh. para que colaboren, mientras más manos vemos mejores, uh -huh. colaboren, que nos den cositas para los bebés. Perfecto. ¿y ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Se me ocurre si tienen, capaz que una cuenta de Facebook, de Instagram, tenemos ambas cosas. Facebook es eh, asociación, red de manos unidas, todos juntos, red de manos unidas. Ajá. Y ahí tenemos teléfonos de contacto. Perfecto. Y realmente es, por supuesto, esto es un continuo porque nosotros empezamos en el 2017 y estamos al 2022 llegando con las tufitas del año pasado pidiendo estufa claro. hoy. Puesta, claro, pues. Todos ser. los días. Por supuesto. ¿Quiénes sí. se pueden comunicar? Digo, personas que que tengan necesidad, pero sí. también alguien que tiene algo para donar. También pienso que ¿no? empresas de responsabilidad social Bien, que tengan sí. estufas y que puedan las casas de electrónica, claro. eh, estufas que puedan grabar los réditos, porque eh, la carencia y las enfermedades... Para detallar y terminar, este, es muy importante lo que la norma dice y siente, porque cuando hacemos las mochilas que nos juntamos en una casa o en la okay. otra, terminamos muertos de risa y contentos porque es, es vida lo que se hace. Pero con respecto a, a la necesidad de las estufas, me parece que si las empresas pudieran desgrabar réditos y comprar 10 estufas una, 10 estufas la otra, cubriríamos la necesidad de los niños de alto riesgo, por lo menos, que son Y, y perdón, que le hace a una organización claro. que tiene estufas? Es? A ver. No, nada. sí, pero no es No, no. Estamos, hablando no estamos hablando de un particular, estamos hablando de una no empresa. Puede solventar ese gasto, ¿no? A eso, bueno. A eso apuntamos. Bueno, a eso. Vamos a eso. Para que no más, más si madres tú, puedan nacer no. y saber que sus hijos van a tener un lugar confortable y cuando vuelvan por a supuesto. la casa. Chicas, claro. muchísimas bueno. gracias. La verdad Felicitaciones, que es el Muy trabajo amada. que hacen. Felicitaciones y, y gracias por haber venido a compartirnos esta información. Ojalá gracias que, que sean cada vez más personas las que puedan acercar su, sus donaciones y su ayuda. Bueno, muchas gracias a ustedes y a Renacer. En nombre de tu mamá, ¿De gracias tu mamá? por la solidaridad, sí, sí, claro. porque no quiso venir, no se lo perdoné. Claro. Bueno, muchas claro, gracias. Muchas gracias. Te estaba te gracias, trabajando la Silvia, uh -huh. está en la escuela, así no, que no, le mandamos un beso.